el buen día. Muy buenos días. Consideramos, consideramos que la energía es un bien básico para los sentido, ciudadanos y en este sentido queremos reformar una serie de compromisos que, de compromisos de que consideramos manteniendo el espíritu de la moción presentada. Que hemos planteado ya, sí, sí. ciertas modificaciones legislativas que, que a nuestro juicio irían en la dirección de generar un sistema energético más transparente, eficiente y, que transparente, eficiente y, transparente, eficiente y limpio, que, recogiera que además recogiera precisamente el fin social de acceso. Por eso es básico trazar un plan de transición energético que marque el camino que nos permita mejorar la eficiencia y la competitividad de nuestro sistema, y al mismo tiempo lo haga más sostenible y limpio. Esto nos permitirá tener una energía más asequible, pero mientras tanto lo necesario es modificar la regulación del actual precio voluntario al pequeño consumidor en todos los El primer sentidos. Que eh, primero, que permita una, una mayor transparencia y una previsibilidad de costes. Segon, en segundo lugar, que amplíe, lugar, la, que amplíe la atención a los hogares más vulnerables, lo que se complementa la con la, de la modificación de las condiciones de, de acceso al bono social para hacerlo más extensible a distintas situaciones. Desde nuestro grupo defendemos una transición energética que sea socialmente justa y ambientalmente sostenible, que se base en la eficiencia del sistema para, pero incorporando la función social especialmente para aquellas personas que son más vulnerables. Por eso nos parece indispensable que el sistema se base tanto en la producción como en la demanda final en las energías de las fuentes renovables. En este sentido, nos parece necesario iniciar medidas urgentes que permitan sacar las energías renovables de su situación de bloqueo. Por ejemplo, mientras que los costes de energía solar se han reducido de manera drástica en los últimos dos años, solo hemos instalado un 1% y un 0,5% del cómputo global y asistimos al primer, al primer el primer año en el que desciende el coste de las renovables, lo cual nos advierte del posible riesgo al que se enfrenta el sector. Existe un alto contraste entre el rápido desarrollo que están registrando las energías renovables a nivel internacional y la situación en España, donde la falta de innovación y de inversión ha sido un lastre un lastro en nuestra posición de liderazgo por las decisiones tomadas por este Gobierno. Esto, además, nos ha convertido en uno de los países con más denuncias por la falta de compromiso en inversiones renovables. En este sentido, hemos dirigido nuestras propuestas ah, ah, pues, al, hacia abajo, pensando en el pequeño consumidor y estableciendo unos criterios básicos para un plan de transición energética y de transporte, dejando margen para el consenso en la negociación con las distintas fuerzas políticas y con los actores afectados pero proponiendo líneas de debate en las que, según nuestro punto de vista, podamos avanzar hacia el objetivo que sirva para un debate más profundo de una cuestión vertebral y compleja, como es el sistema energético en España. En definitiva, estamos proponiendo, a través de mecanismos concretos y que no agotan las medidas necesarias, procurar un modelo energético competitivo, eficiente, sostenible, rentable y más justo, que impulse nuestro tejido productivo y que evite la situación de desprotección y pobreza energética. En definitiva, estamos apostando por un sistema energético que no triture nuestro medio ambiente, que no triture nuestra gente A nuestra gente. El desarrollo de las energías renovables y la reducción de coste que supone para nuestro sistema energético dependerá si miramos hacia el futuro y al bien común. Lo que ustedes dicen como avanzar al futuro es la base fundamental del avance de una sociedad. Es lo que se conoce como innovación y representa el motor de cambio y la modernización de cualquier país. Como reconocen en el texto, ha sido la ciencia y la técnica lo que ha hecho avanzar la sociedad. Por eso no entendemos los y recortes y el abandono por parte, y por parte de su gobierno de las políticas de investigación y desarrollo, dejándonos a la cola de Europa en este sentido. El problema es que el gobierno del Partido Popular no tiene proyecto de futuro para nuestro país y en este sentido la apuesta por las renovables, aunque sea costosa, hizo tener una posición de liderazgo mundial en investigación y desarrollo en un sector que es el tipo de tipo de futuro de la energía, un futuro que le ha impedido el Partido Popular para satisfacer los intereses de un grupo de personas que han constituido en nuestro país un auténtico oligopolio energético. Y al final podríamos pensar que algo tiene que ver la conexión perenne, el baile de rostros entre nuestro Consejo de Ministros y los Consejos de Administración. Muchas gracias.